Sean bienvenidos nuevamente a otro tutorial más de tu canal pre -video. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte pulsando la palabrita que dice suscribirme que está debajo de este tutorial. Ahora sí, el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos agregar audio a nuestras diapositivas o presentaciones. Ya sea que le agreguemos audio a todas las diapositivas desde un inicio o si queremos agregarles una por una. Para eso pasaremos a nuestra barra de herramientas que está aquí, de aquí arriba y le daremos a la palabra o donde dice la opción presentación con diapositivas. Le vamos a dar clic y se nos va a abrir un menú inmediatamente. Mirenlo aquí, este es el menú que se nos abrió. Aquí dice una opción, dice grabar presentación con diapositivas. Vamos a darle a, a esa opción, le daremos clic y se nos abrirá otro menú. En este nos dirá o nos indicará si queremos iniciar la grabación desde el principio o iniciar la grabación desde la diapositiva actual. Yo, como quiero que mi grabación quede en todas las diapositivas, le daré a grabar desde el principio. Le damos clic y nos saldrá este cuadrito. Entonces, lo, ahí tenemos varias opciones. Si queremos quitarle el cotejo, bien, eso ya estaría opción de ustedes. Pero yo lo que haría sería darle aquí donde dice Iniciar grabación y iniciaremos con nuestra grabación. Bien, ahora pulsaremos. Miren, inmediatamente nos salió este cuadrito aquí que quiere decir o nos indica que ya está grabando, que ya empezó la grabación. Vamos a iniciar. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es lady Cruz. En el día de hoy les estaré hablando sobre el uso de las funciones de Excel en la contabilidad. Mi matrícula es 2011 1261 Ahora pasaremos a lo que son las funciones de Excel. Estas son operaciones predefinidas por Excel que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. Bien, vamos a dejarla hasta aquí. Para eso, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a ES, a que es una tecla que está en la parte superior, en la parte izquierda superior de nuestro teclado. La haremos ahí y saldremos de ahí. Bien. Aquí están las diapositivas. Como ya le estamos agregando el audio, miren, nos va a aparecer este icono en las diapositivas que tiene agregado el audio. Ven, como llegué hasta la tercera, mírenlo aquí. Pero las demás no tienen el icono. ¿Por qué? Porque no llegamos hasta ahí para grabar el audio. Bien, ya nuestro audio está incluido en las diapositivas que queremos. ¿Qué pasa si no me gusta uno de los audios que aparecen ahí? Bien, entonces lo que hago sería, por ejemplo, posicionarme. En este caso me posicionaré en el audio número 3 o la diapositiva número 3, que sería esta. La selecciono, vamos a seleccionarla, miren cómo sombreen en amarillo, ¿eh? ahí está sombreado. Bien, la selecciono y voy nuevamente a mi barra de herramientas en la parte donde dice grabar presentación con diapositivas. Le doy un clic y me salen nuevamente mis opciones, las dos opciones que me aparecieron antes con una opción extra, que sería la de borrar. Entonces voy directamente donde dice borrar narración de, en la diapositiva actual. Entonces le doy clic y miren ya mi icono desapareció ¿por qué? porque ya lo he borrado más sin embargo se quedaron las de la segunda y la de la primera presentación bien, si quiero agregar nuevamente un, un audio ya personalizado entonces voy directamente y le doy clic nuevamente a la diapositiva a la cual le quiero agregar el audio le doy clic, miren ya está sombreada ¿verdad? vamos nuevamente donde dice grabar presentación con diapositivas le damos ahí y vamos ahora, no le daremos a grabar desde el inicio, sino que vamos a iniciar con la diapositiva que tenemos actualmente señalada. Sería la segunda opción. Le damos ahí y miren, nos aparecerá nuevamente el cuadro, le daremos a iniciar grabación y aquí ya estamos grabando, miren. Bien, continuaremos nuestra grabación. Dice, este es la función suma. Y dice radica en la sumatoria de los elementos dispuestos en los estados financieros. Un breve ejemplo de este sería la sumatoria de todos los activos y pasivos o el capital incluidos en un balance general. Bien, le daremos es Escape, veremos de ahí. Bien, aquí ya se ha agregado nuestro audio, miren, en la diapositiva. Esta opción es muy buena, o sea, agregarle la, el audio... Eh, a las diapositivas es muy buena y más cuando estamos en clases virtuales ya que con esta le podemos dar vida aunque no estamos eh, presencialmente en la, en la presentación podemos darle vida y darle un toque de personalidad y de creatividad a nuestras presentaciones eh, pues nada esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado mucho el tutorial no olviden dejarme sus comentarios diciéndome qué les pareció el video y déjenme un like si el tutorial les ha servido de ayuda.